¿Qué tal amigos de Enfocado TV? Soy Robert González, como siempre en el recorrido en cualquier punto de la geografía nacional e internacional. Precisamente en el día de hoy a primeras horas de la mañana estuvimos en este municipio cabecera de San Juan de la Maguana, de la provincia de San Juan. Precisamente el presidente inició con la entrega de importantes ayudas de los programas sociales que lleva a cabo el PROPEN. Luego se trasladó precisamente a la Universidad Autónoma de Santo Domingo, donde se hizo la presentación del Plan San Juan. Ya para cerrar la tarde un importante almuerzo con jóvenes estudiantes de esta provincia de San Juan de la Maguana, para dar continuidad a los programas que lleva a cabo este gobierno de la República que encabeza el presidente Luis Abinader. Nosotros tenemos para todos ustedes un resumen completo de este recorrido en San Juan de la Maguana del presidente Luis Abinader. Como siempre, recuerde usted suscribirse a nuestro canal de YouTube Enfocado TV. Colóquenle la campanita para que reciban las notificaciones. Y como siempre, ustedes y nosotros poder estar totalmente enfocados. De inmediato paso al resumen. ¿De qué se trata? varios estudios que teníamos por muchos años, después de también numerosos planes que se habían hecho en San Juan, y que evidentemente esos planes no habían dado resultados. Esos números que aportó Pavel es una tendencia de una década o de décadas donde cuando se habla, él habla de ese país fraccionado, hemos visto un país que se ha ido desarrollando en muchas regiones y que en términos relativos y a veces en términos absolutos ha ido deteriorándose en esta provincia de San Juan. Sin entrar en las razones históricas, sí vemos y estudiamos un diagnóstico bastante simple como aportó Pavel, el diagnóstico es, tenemos una matriz de producción básicamente entera del sector agropecuario y dentro del sector agropecuario básicamente dos cultivos. Y evidentemente cultivos que no son los apropiados y en los que no se le agrega y no hay un, un valor agregado importante. Y ahí están los resultados. Obviamente también tenemos que seguir y ver que desde el punto de vista de las inversiones en términos de infraestructuras, también tenemos debilidades importantes en la inversión pública, que si además la sumamos a los problemas ya de pobreza, que eso no inversión pública suficiente, más los problemas eh, de pobreza per cápita, como vemos, pues tenemos un círculo vicioso, que es el que tenemos que saber. Entonces, ¿qué estamos haciendo diferente ahora a lo que se ha anunciado muchas veces? Y yo pienso que eso es lo que nosotros tenemos que explicar, porque todavía aquí hay personas que ven estos planes como muy Entonces, eso es lo que nosotros tenemos que convencer de que estos planes, justo lo que estamos haciendo con ustedes, van a ser diferentes. Inmediatamente dispusimos de, de 2 mil millones de pesos solamente en el banco agrícola. ¿Para qué? Para financiar la diversificación de la matriz productiva. Y eso es lo que estamos haciendo y empezando a hacer ahora. Ahora, esa diversificación de la matriz productiva no es de un momento a otro. Hay que formar capacidades. Hay que crear cooperativas. Señores. Cuando veíamos el precio de los de diferentes productos agrícolas, aquí era un 20% más caro en la zona de San Juan, porque no había granjas de pollo, no había suficiente producción de diversos productos. ¿Y qué estamos haciendo? Hemos financiado granjas de pollo, hemos financiado producción ovino caprino que estaba en el suelo, y también otras áreas también en el sector agropecuario, que tiene mucho mayor valor agregado, como una comparación que hizo ella entre la habichuela y la berenguina, me parece, que, y el taurí también. En el caso del tabaco, que desde años había identificado la zona de la mata de Farfán como un terreno cuya química de la tierra era especial para el desarrollo tabaquero. Entonces, eso es lo diferente que estamos haciendo ahora y con lo cual debe ir impactando positivamente si continuamos con este plan y aceleramos además esa diversificación agrícola. Ahora también estamos trabajando en la mejoría del agua potable, estamos trabajando no en la medida de, la de, de las necesidades, sino en las medidas de nuestras posibilidades. Porque las necesidades, señores, no podemos atender 40 años. Pero sí en la medida de nuestras posibilidades, podemos ir mejorando esa infraestructura. Pero atendiendo también los aspectos más críticos de la pobreza. Quiero decirle que en menos de un año hemos cambiado tres, solo en San Juan, sin Elias Y a la fecha todavía quedan alrededor de mil viviendas más por hacer. Con el presupuesto de este año, 3.748 viviendas de cambio de suelo de tierra por suelo de salud. Además de una intervención también de más de mil en términos de viviendas vulnerables, además del tema del, del, del, del piso. Señora OESA. Eso es, eso, decir que eso todavía está pasando en el país es algo que a todos nos tiene que dar alguna pregunta. Que nosotros tengamos que hacer esto todavía en una zona del país cuando es menos de un 2% a nivel nacional y aquí es un 9%. Y por eso fue que nosotros en ese momento de declaramos de emergencia. claro de emergencia no es venir a tirar el dinero, es invertirlo. Donde de la forma que tenemos que invertirlo para que San Juan realmente empiece a cambiar, que no va a cambiar en un año, en dos años, que va a cambiar en la medida en que seguimos aplicando las políticas públicas pobre. Pero para romper ese círculo vicioso de la pobreza, tenemos que hacer crear trabajo, mejorar nuestra infraestructura, pero también capacitar nuestra gente. Y por eso yo le pedí. André Bautista, que se encargara justamente con el Instituto Superior de Agricultura, para que ya hoy aquí también, con los aportes de Ejército que tiene que aportar para eh, por la zona de influencia de la presa, para que en el municipio de Boitío de San Juan se establezca el Instituto Superior de Agricultura, que hay nuestros jóvenes aquí del sur, para que esos hombres de la ciudad,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 los aportes de Jehín que tiene que aportar para eh, por la zona de influencia de la presa para que en el municipio de Boygi de San Juan se establezca el Instituto Superior de Agricultura, que nuestros hombres aquí del sur, para que esos jóvenes del sur puedan llegar que a la mujer. Pero sucede no había un aeropuerto para nosotros poder, eh, mucho más eh, eficiente, poder fumigar las plantaciones agrícolas. Entonces, conseguimos unos ahorros de la autoridad eh, aeroportuaria y se empezaron a hacer los diseños. Los diseños están listos. Ya tenemos, tenemos ya la licitación aquí. Están ya los diseños del aeropuerto que lo hizo la misma departamento aeroportuario y se empieza la licitación para que ese aeropuerto, con ya 100 millones de depositados para empezar, empieza en el primer trimestre del próximo año y termine también a finales del próximo año, para que se haga también a la agricultura, de una agricultura moderna, competitiva y eficiente, para ir rompiendo esa matriz de producción que fuera más diversa. No había zona franca en San Juan. Y le digo los fondos también a Proibu para que empezara construyendo la zona franca con dos naves las cuales vamos, les vamos a dar un incentivo para no cobrar alquiler en estos años, solamente que paguen los, eh, los gastos General para empezar con dos naves y poder ir para que también que empiece, que, que empiece un desarrollo agroindustrial y quizás industrial. Y, que, y también hemos llamado para los porcentos para que pueda tener otra área de trabajo y de desarrollo San Juan al mismo tiempo y dentro de esa dirección del gobierno. El Ministerio de Agricultura y el Ministerio de Industria y Comercio hablaron con la compañía Pepsicola que ya tiene un programa para el incentivo, la producción y la compra asegurada de papas que está en costanza y empezó también aquí en San Juan. Pero le dijimos, vamos a desarrollarlo, vamos a darle especial atención aquí en San Juan, aquí, está aquí el presidente. De Percy, recuérdense que Percy también es la propietaria de Frito Ley, de las papitas, que una parte le están comprando en el país y otra parte le están importando. Y si nosotros entonces aprovechamos aquí San Juan, que tiene tierra excelente, podemos ir eliminando la importación de una fábrica regional que tiene aquí, que inauguramos hace unos meses, una expansión, y también esa es otra las medidas para la diversificación además de las siete u ocho proyectos diversos que estamos entregando el financiamiento Gracias. ahora porque vamos a seguir apoyando los recursos del Banco Abilicio que si sí, necesita más, haremos los sacrificios para buscarle más, para que se puedan desarrollar más proyectos diversificados yo les puedo decir si sí, sí, sí. seguimos esa y a un entonces podemos romper ese camino de ir en términos relativos y también en términos absolutos de de crecimiento en todas las décadas de San Juan, romper ese camino y entonces empezar un nuevo camino donde poco a poco podemos entonces ir tomando el camino correcto en esta provincia. No esperemos resultados inmediatos que va a cambiar de la noche a la mañana, pero ¿qué? sí que poco a poco y gradualmente puedan ir dándose indicios de una mejoría y yo no tengo dudas de que eso va a pasar si seguimos con ese apoyo pero sobre todo, si toda la comunidad y todos los sectores sociales de San Juan independientemente de partidos políticos independientemente de sectores comerciales y conjuntamente también con los diferentes distritos y municipios. Por ejemplo, como el municipio el municipio de Vallejuelo, que tiene un valle especial para el desarrollo de invernaderos, al igual que Boiquillo, que en términos del tamaño del valle de, de, de, de Vallejuelo, es el doble de Rayo arriba que es la capital de los invernaderos de, de, de República Dominicana. Y aquí ya podemos ver con esa, con esa proyección la posibilidad de desarrollo también que tenemos en Invernadero, en Vallejuelo. Y también estamos trabajando también en ese proceso. Y si a eso le sumamos dos proyectos, un proyecto, pero una posibilidad, que es. El primer proyecto es el desarrollo turístico de pedernales que va a la producción agrícola de toda la región. Tiene una gran posibilidad. Pero además ya el puerto de, de baraón puede recibir barcos, barcos de, de tamaño Panamá y a la región. Entonces tenemos muchas posibilidades de nuestra producción, no solamente para el mercado nacional, para el mercado local y también para el vecino país de Haití que requiere cantidad de productos. Por lo tanto, creo que este es el comienzo del cambio. Exacto. Este es el inicio... En 12 años ya de avance para toda la región pero eso se va a lograr si podemos trabajar público entre el gobierno entre todos los sectores de san juan y entender cuál es el diagnóstico que lo que tenemos que cambiar y hacer y esto es fundamental muchísimas gracias y vamos a continuar con los Acuerdo que tenemos ahora con Pepsi, con Frito -Lay, a través de Agricultura, Comercio, Agroagrícola, con ISA, el Instituto Superior de Agricultura, y EGEGIP. Y también el anuncio de tal, de Isla a través de la Dirección Aeroportuaria, con Víctor Puchan. Muchísimas gracias, y repito, este es el inicio de... Un cambio real positivo para toda esta provincia. Muchas gracias.